como os dije la semana pasada, tengo un vídeo muy especial para vosotros y es que para mí es una gran noticia y es que he adoptado una nueva mascota y pensaréis, tengo un cerdo a ver qué he adoptado ahora, una serpiente una araña un rinoceronte pues no, es una mascota completamente normal y es un gatito mira, hola mm. pues este es mi gatito macho y se llama Teo y tiene... ¡Uy! Y no quiere estar aquí, venga <risa> Tiene un poquito más de dos meses Y lo adoptamos la semana pasada Su madre es una gata siamesa Y su padre, bueno, sabemos muy bien quién es Así que es una mezcla siamesa Y es más bonito tiene los ojos azules Y cuando mira por la ventana Le brillan un montón y está súper guapo Y aparte tiene un color muy bonito de cuerpo Porque es como blanco por debajo y en el cuello Y luego tiene el color crema muy bonito en donde la espalda y encima de la cabeza. Y luego aquí las orejitas negras, la colita y una especie de manchita debajo de la rodilla también, muy mona Cuando le digo a la gente que ha adoptado una nueva mascota, me dicen: ¿has adoptado un erito, una jirafa? Y no, es que la verdad es que es bastante que normal que a la gente le sorprende que tenga una mascota normal. Es que tampoco fue idea mía. La mascota, la idea la tuvo mi padre, que le encantan los gatos. Y bueno, yo nunca había adoptado ninguna mascota, me gustan todas. ¿Verdad? ¡Está bueno! Hay cosas muy normales de tener un gato que a mí se me hacen muy raras y es por ejemplo lo suave que son. Maya tiene la piel tan dura y tan áspera y tiene los pelos casi pinchas sus pelos. Y en cambio el gato es súper suave y, y me encanta tocarlo y se me hace muy extraño poder tocarlo que sea tan suave. Y luego otra cosa que se me hace rara es su peso. O sea Maya pesa muchísimo y no puedo coger la UPA desde que tenía 7 u 8 meses. En cambio el gatico lo puedo coger a UPAs y aunque sea adulto lo puedo coger siempre a UPAs si y eso es algo... Que no tiene precio, otra cosa a la que no estoy acostumbrada es que juegue tanto Maya no juega con ningún juguete, de hecho solo juega conmigo y bueno, juega dos minutos y cuando quiere y luego deja de jugar, en cambio el gato se pegaría todo el día jugando, juega con cualquier cosa, con bolas, con cuerdas, con calcetines, con zapatillas, con mi pelo, le encanta jugar con absolutamente todo y es súper mono, se entretiene un montón. Pero eso sí, aparte de jugar también duerme mucho y es que se podía pagar horas y horas durmiendo en el sofá y es que es tan bonito cuando duerme, parece tan relajado y duerme también en posiciones muy extrañas. Al principio es verdad tenía un poco de miedo de cómo iba a reaccionar Maya con una nueva mascota en casa porque los ceros son bastante territoriales y les cuesta aceptar nuevos miembros dentro de su hogar de su familia pero bueno, es verdad que cuando llegó el gato, el gato se asustó mogollón de malla y cada vez que la oía venir se iba corriendo detrás del sofá y no quería salir. Pero cada vez va sintiendo más y más curiosidad, porque los gatos son muy curiosos, especialmente el mío, yo creo. Y cuando estaba a veces tumbada en el sofá, malla durmiendo, se acerca el gato poco a poco y... se acerca mucho más que antes y empieza a olerlo y hasta le mete algún parto que otro. Es muy atrevido. Y por su lado, Maya eh, lo ignora bastante. O sea, ella siente que hay otro animal en casa porque lo huele y porque lo ve pasar a veces, pero tampoco se encuentran ni se buscan el uno al otro. Y Maya pasa bastante del gato. Pues este ha sido el vídeo de la semana. Para mí es muy especial presentaros a mi mascota porque me hace mucha ilusión y me encantan los animales. Y yo soy súper feliz desde que lo tengo en casa conmigo. Si os ha gustado el megatico dadle a like y no olvidéis suscribiros a nuestro canal. En el botón rojo de abajo o en el cerrito de la esquina Y nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete